22 minutos de la mañana eh, Está aquí con nosotros el senador Rolando Baldazo Pero antes de eso vamos a introducir El tema justamente con Agustina Fiadino, para que ustedes entiendan De qué vamos a hablar a continuación justamente Con Rolando Baldazo Agustina. Exactamente, bueno esta semana El gobierno pretendía votar y aprobar, por qué no, el proyecto de boleta única, algo que finalmente no va a pasar porque todavía estarían consensuando algunos puntos. De hecho, para mañana está prevista una reunión en la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales y en un ratito lo vamos a hablar también con el legislador Rolando Baldazo. Pero mientras tanto, ha aparecido en las últimas horas una carta. De hecho, ustedes la semana pasada tuvieron la posibilidad de reunirse eh, y de hablar con algunos referentes, que son los que hoy están pidiendo algunos cambios. Fíjate eh, lo que estamos viendo en pantalla, algunos cambios a este proyecto de Boleta Única. Por ejemplo, Fundación Nuestra Mendoza, con quienes hablaron ustedes la semana pasada, la Asociación Balos Sumec. Pero fíjate la cantidad de organizaciones que también se suman a este pedido, como la Federación Económica de Mendoza, ACOBI, AEGA, AMENA, USIM, SEM, distintas organizaciones con las que hemos hablado de otros temas en otras oportunidades y que ahora dicen, a nosotros también nos gustaría incorporar algunos cambios en este proyecto de boleta única. ¿Cuáles son esos cambios puntualmente? Pasemos a la próxima información. Porque estamos hablando de suprimir el voto de lista completa solo con una marca. Y ahora en un ratito les voy a contar de qué se trata esto. Porque ellos dicen que reproduce la lógica de boleta sábana. Y además establecer la boleta única aun si las elecciones no se desdoblan claro. de la nación. Dos puntos fundamentales. Exactamente. Mira, si pasamos a la última placa nos vamos a encontrar con un ejemplo. Fíjense y afinen la vista, afinen la mirada. Allí tenés... Una posible boleta única Ajá. no quiere decir, por supuesto, que sea esta, porque finalmente los detalles finitos los va a establecer la Junta Electoral. Pero allí te encontrás con los distintos partidos políticos. Por ejemplo, tenés el primero que es Protectora, y abajo, en ese mismo cuadradito verde, tenés un cuadradito blanco. Si vos votaras allí, Tano, estarías sí. votando toda la lista completa, claro, sin necesidad de ir casillero por casillero. Ajá. También tenés la posibilidad de votar. El primero de protectora, el segundo de Cambio a Mendoza, el tercero del frente de todos. Pero insisto, si vos votás ese cuadradito, ya estás votando toda la opción de protectora. Es lo que están manifestando algunos partidos políticos que claro. no debería estar. Eliminar esa opción. ¿Se entiende? Bien, bien, totalmente. Bueno, está con nosotros Rolando Baldazo Gracias, Rolando, por acompañarnos. Tengo un este buen día. ¿eh? Muy muchas amable. gracias, un gusto por la invitación. Encantado. Didáctica, Agustina, para explicar no de eh, qué se trata en definitiva. No solo didáctica, sino que me parece que resumió perfectamente cuáles son los puntos en discusión. Primero, que celebramos como movimiento político que esto que ha planteado el gobernador tenga la valentía de decir, bueno, vamos realmente a implementar y vamos a una discusión política que creemos que era fundamental para mendoza eh, dentro de nuestro espacio político se viene trabajando en este proyecto de boleta única desde el año 2017 ya hubo una presentación hay una modificación en la ley que permitiría en el 2017 ya haber votado por boleta única pero nunca se hizo tanta especificación como está haciendo ahora el gobierno entonces bienvenido sea que este planteo, primero, de terminar con la lista sábana, porque eso es la bolesta única, es decir, para qué tanto papel, gastemos menos papel, la juventud permanentemente ya reclama un salto más, pide boleta electrónica, eh, un voto electrónico, pero todavía no están dadas las condiciones para ese voto electrónico, entonces este cambio de instrumento electoral que se ha planteado lo celebramos, creemos que es muy bueno, pero quedan estos puntos que recién hablaba, son más de 25, son 27 entidades que han firmado esa nota, y cuando uno habla normalmente con la gente, no solo de entidades intermedias, sino de la calle, esto que se reclama, bueno, déjenme elegir a mí. Y acá hay, eh, Omar decía, Omar de Marchi, que está también como tuvo mucho tiempo presidente del partido, hoy es Álvaro Martínez, Omar decía, acá hay gato encerrado, no es gato encerrado, hay una un tema rápido que uno quiere. Votar lo que identifica visualmente. Entonces, en el tercero partidario, en la foto, hay una crucecita que dice boleta única. Eso rápidamente, se ha visto en las votaciones que se han aplicado en Córdoba o en Santa Fe, in, en Córdoba, porque es donde lo tienen, induce rápidamente que se termine de elegir a las personas. Entonces, lo no que... tener eso quizás nos obliga a mirar más ah, no, Nos obliga a mirar, más, a mirar ¿no? detalladamente. En este caso, aceptamos... Que no se haya hecho una elección como en Santa Fe, donde uno va eligiendo nombre por nombre de las categorías. A mí me encantaría, solamente... pero quizás sea claro, el paso es, Eso es el paso siguiente. Va a elegir dentro de concejales de diferente lista. Acá vos tomás la lista completa de concejales. Uh -huh. Que está bien, los partidos, eso lo respeta la democracia de cada partido, que llegan a una elección de por qué esa lista de concejales los representa. Orden. En ese orden. Entonces eso es aceptable, de porque en esto fortalece también la democracia entre los partidos. Pero creemos que la opción de boleta uni, de, de la lista sábana, donde la lista completa confunde, y como estaba preparado el proyecto, espero que haya un cambio que se ha planteado y han dicho que sí. No lo hemos visto todavía escrito, pero era que si vos votaste lista completa y ponerles que eso es un vecino que se entusiasmó con la cara del intendente de otro listado y tocás ese casillero. Uh -huh. Porque viste al intendente en la foto. Voté lista completa al primero, pero en realidad después taché abajo al intendente. No Lo, lo gustaba, pusiste, doctor. lo pusiste. Te gustó la cruzita, lo pusiste ese sí. intendente. Bueno, ¿qué dice el proyecto? Que va la lista completa y ese voto no es válido a ese intendente. Entonces esto confunde a la gente. Perdóneme, perdóneme, a ver si entiendo. Dice partido del que sea, no, el primero si yo tacho el primero, pero después también tacho en esa misma orden al intendente de ese partido, vale Si sí, yo, no es que tacho, yo elijo porque acuérdate que es, elijo, pongo digo, el tilde pongo sí, sí, el sí, sí, tilde, poner las crucecita o el tilde una marca en eh, boleta cual. única, y bien. del mismo partido vale Vale. vale. pero, si me, si pero me yo puede... busque pero ponerle, muchas veces sucede eso ah, me gusta el gobernador y le ponen por confusión uh -huh. al, en boleta única, me gusta esta cara del gobernador que lo he visto varias veces lo tildas y elegís en otra categoría abajo un intendente de otro partido que dice el proyecto que ese intendente que elegiste no vale y vale solamente el de la lista completa. Esto es una confusión para, para el votante. Debería ser un voto anulado en ese caso. Debe ser anulado para, claro. la, para toda la categoría de intendentes en ese espacio. Eso debería ser. Pero por eso para que esas confusiones no sucedan, lo mejor es no tener el casillero de lista completa. Y el segundo punto que se pide y que está en discusión que creemos que es algo importante, que esto solamente se aplicaría, como está redactado, en las elecciones que vayan desdobladas de las elecciones nacionales. Entonces yo elijo gobernador, intendente desdoblado, aplico este modelo única. Voy con el régimen nacional, en elección nacional de presidente, senadores, diputado no, nacional? diputados, nacionales. va el viejo esquema de votación de la nación. Entonces, ¿qué creemos? Que ya Santa Fe lo aplica siempre, debería caer en el primer artículo que se aplique siempre. Ya Santa Fe lo ha implementado en tres ¿Legalmente por... se puede? Sí, totalmente. Hay un convenio que ya lo ha hecho Santa Fe con la Nación, por la cual vos podés votar con doble urna. Uh -huh. Y no es una confusión, porque vos pensás que las categorías nacionales a veces son dos, eh, presidente y diputados nacionales, y a veces son tres. Es fácil tener una do doble urna, una urna donde colocás lo nacional y el provincial. Acá en la provincia se ha utilizado en elecciones donde querías reforma o no de la constitución o, o consultas populares doble urna. Claro. Ya se utilizó en Santa Fe en tres oportunidades, no es complejo. Entonces creemos que eso garantiza para siempre la desaparición de estas listas sanas, sino simplemente es un instrumento muy bien intencionado que tal vez no nos dé los frutos a toda la sociedad que es lo que está reclamando. Demen agilidad... Bajen los costos de la política, que es un costo importante, todo el proceso de promoción, sí, sí. de financiamiento y luego de escrutinio que tenés durante el Y da equidad además también, ¿no? Y el la da, de las elecciones pone, da equidad para todos pones a, las, las los pones par, Los partidos chicos los pones en igualdad de condiciones, no hace falta tanta publicidad, eh, no se le van a perder boletas a algún partido, creemos que es un sistema que, que es transparente, ya da muy buenos resultados en Córdoba... Santa Fe, creemos que con estos ajustes pueden dar muy bien en Mendoza también. Ahora, si, si no se llevaran adelante estos cambios que están pidiendo insistentemente desde el PRO y también otras organizaciones, ¿cuál sería la postura al momento de la votación, Rolando? A ver, en principio, vos, este es un proceso que, como te digo, que estamos muy satisfechos que se haya dado, los vamos a acompañar el proceso, pero los artículos correspondientes los votaríamos en forma negativa. Eh, a ver, nosotros lo que pretendemos es que las entidades intermedias que representan gran parte, porque hasta ahora solamente dentro de lo que fue la reunión el otro día del AC, legislación de asunto, se escuchó solamente a la política, los partidos. Escuchaste claro, claro. los partidos con representación y solamente que están con representación dentro de la legislatura. Y por eso me parece importante, y yo le, le ofrecía al presidente LAC, AC, que convocáramos al resto de eh, las entidades, no todas, pero sí que ellas se organicen y que las escuchemos porque es parte de escuchar a la sociedad, es un proceso... ¿Y hay tiempo? A ver, totalmente, el miércoles, eh, a ver, estamos hablando de cambios mínimos, no estamos hablando de esto que ha mandado barjemos y Damos de Vuelta, estamos hablando de dos palabras que son en dos artículos, no estamos diciendo todo lo que se mandó es confuso, no estamos diciendo eso, estamos creyendo que es un proceso que vale para la provincia, pero que garanticemos que a lo largo del tiempo se mantenga y que rinda su fruto de transparencia. Creo que hay tiempo, simplemente eh, veremos en el transcurso del día si se invita para mañana a las entidades. La idea es que mañana se elijan entidades para que nos acompañen y que podamos escucharlas. Eh, usted recién hacía casi una tarea de profesor de instrucción cívica y, y me explicaba un poco el proceso. No es tan simple, ¿no? tampoco es tan complejo, pero bueno hay ciertos pasos que respetar a la hora de poder llevar tanto a senadores como a diputados la posibilidad claro. de votar finalmente el proyecto. Vos me preguntabas recién cuándo si se aprueba mañana. Esto tiene un proceso que va, primero está en comisión, que significa la comisión conjunta que se hizo la semana pasada, ahora lo analiza la comisión de legislador de senados, legislación y asunto constitucional del Senado, evalúa mañana cuál es... Eh, si ya saca despacho, si hay despachos favorables, significa ya está para ser tratado en el recinto. Uh -huh. Y la semana que viene, que todos los martes tenemos sesión de senadores, entrará en el recinto y lo votaremos el martes que viene. Luego de ahí pasa a diputados, hace el mismo proceso, toma estado parlamentario, lo revisa, legislación de asuntos constitucionales de diputados y a la otra semana se vota. Claro, claro. No, no es que tampoco va a salir de hoy para mañana. Y otro, y, y otro punto, Tano, es, y para eso ya debería, entiendo, reformarse la Constitución de la provincia, es que nosotros vamos a seguir votando y eligiendo por categoría completa. No es que la votación es uninominal y de repente me gusta, dentro de la categoría de diputados, a un legislador de un partido y a otro legislador de otro partido. Cuando yo elijo una categoría, estoy eligiendo toda esa categoría. Claro. La de diputados, la de senadores, la de concejales, ¿no? Sí, pero no hace falta la reforma constitucional. El modelo santafesino de instrumentos te permite eso. Acá se eligió el modelo cordobés que votas la lista completa, es lo que yo tal vez expliqué rápidamente sí, recién, sí, sí. que has optado por elegir la democracia dentro de cada eh, partido Exacto. o frente. Entonces este frente quedó conformado con tales listas de candidatos después de las PASO vos terminás votando el listado completo. El santafesino no, es distinto, son varias listas únicas donde tildas directamente el nombre del concejal, del diputado que querés votar preferentemente. No quiero <coughs> hacerlo tan largo porque si no se va a enredar también con contribuciones, pero tampoco estaría mal ¿no? esto de hacerlo puntualmente por la persona porque también quedará la democracia interna en elegir a esos cinco o seis candidatos. ¿No? Sí, pero... Más allá del orden. Pero con, bueno, quizás un paso más... Adelante. Vos, con, ser con vos, pero eh, me parece que hoy eso también se puede seguir modificando, porque uh -huh. no hace falta, para ninguno de los casos, reforma de la Constitución. Estamos reformando el Código Electoral de la Provincia, claro. que se modifica por ley, que una, claro. acá se modifican varios artículos en este proyecto del código electoral de la provincia que es que la ley 2551 eh, el, la última consulta que le hago eh, agradeciendo su presencia a usted. ustedes son parte del frente que gobierna sí, nuestra provincia, ¿Qué tanto los escuchan en este y en otros temas, puertas para adentro eh, bueno, creo que parte de, la, de los planteos muchas veces es que en algunos proyectos sí se nos escucha, pero hay proyectos trascendentales que nos gustaría participar mucho más en la génesis del proyecto esto es uno de, los, de estos casos donde el proyecto ya llega prácticamente cocinado. no enlatado, cocinado, y es parte de la, de los planteos permanentes que entendemos que tenemos que participar muchas veces ah. en la generación de la idea, no solamente en acompañar la votación que se nos reclama. Tano, sí. y además este último dato que me está eh, compartiendo nuestro compañero Pablo Gerardi, Baldazo además es hidrólogo. Por lo tanto, en estos temas de, que se discuten de eh, alcanzar o no consenso, y ha sido ministro de Infraestructura de la provincia, claro. ¿Portezuelo sí o Portezuelo no? Portezuelo, entiendo que luego de la decisión que se tomó la provincia cuando se firman los convenios, eh, hay que avanzar y hay que resolverlo. Y eh, cuando cualquier proceso, yo como ministro, ya tenía iniciado un proceso por Portezuelo que va iniciado en el gobierno mmm, de Cobos, yo me incorporé eh, siendo miembro también del COIRCO, entonces creo que los procesos cuando ya la provincia decide avanzar hay que terminarlos y hay que resolverlos, esto es lo que estamos hablando. Hoy eh, Portezuelo tiene que resolver de alguna manera sobre su misma obra cómo avanzamos también con el trasvase, que es parte esencial Exacto. del reclamo del sur y es parte esencial del beneficio de Mendoza. Hoy los beneficios de Portezuelo están fundamentalmente, los pampeanos la verdad que no leen bien, porque esto beneficia fundamentalmente por tesuelo la reserva de agua para Buenos Aires, para La Pampa. Hay que acompañarlo del trasvase, que es lo que hace que esta obra al sur de Mendoza, no a Malargue, porque en el turismo va a ser parte de los que reciban ese beneficio, pero la, el, el, nuestra vida, que es el desierto o oasis irrigado, tiene los beneficios fundamentalmente a partir del trasvase que hay que sumárselo. Muy interesante esta charla, te digo, ¿eh? sí. y lo aprovecho como hidrólogo. ¿Qué hacemos con el este? Está cada vez más complicado. Mm. El este, la verdad que eh, acabas de decir algo fundamental. Yo me acuerdo que tengo parientes en La Paz, mm. todos mis, mis primos hermanos y mi tía vivieron en La Paz y vi cómo fue desapareciendo el sistema cultivado de La Paz, la cooperativa... Eh, vitivinícola y eh, que era un orgullo para todos los paseños de cómo la calidad y cómo se integraban y cómo han ido desapareciendo y esto entendí que en algún momento deberíamos avanzar fuertemente en el canal santa rosa la paz hoy se habla del acueducto santa rosa la paz que es ganadero yo en algún momento planteé que había que avanzar en un canal para que volviera porque este acueducto solamente llevamos agua entonces primero esa obra sí o sí es prioritaria segundo lo que hay que avanzar rápidamente son en obras que vuelvan a tener a la paz, en primero, porque todo el agua que largas salía de Santa Rosa, en ese canal de tierra que ha infiltrado. Sí, sí, sí. Así Pero que si no... Hace 10 años, 15 años que no llega. Y no te va a llevar agua, porque la disminución de los caudales eh, que vamos teniendo, que ya no están, eh, en algún momento yo fui parte de los que hablaron de la primera crisis hídrica en el año 2008, que sacamos una resolución para el 2009, emergencia hídrica en Mendoza, eso ya lleva 14, 15 años, entonces en este momento avanzar en todos los procesos que estamos diciendo implican eh, que hay que pensar en una disminución de cadáver, en un cambio de régimen de riego urgente, en un financiamiento desde el Estado blando para que eso sea posible, porque lo ves en todos los artículos periodísticos, el, la pérdida del agua por los métodos de riego, la eficiencia de riego, es tanto como el consumo humano en el río Mendoza. Entonces, eh, lamentablemente, cada día nos vamos convirtiendo en un desierto. La poca agua que tenemos hay que cuidarla de una manera especial y entiendo que eh, la única manera de avanzar eh, fuertemente eh, en La Paz es haciéndole el canal este, como te digo, para recuperar zonas de riego que han ido... Sí, sí, sí veneciendo y el acueducto, son dos elementos fundamentales para el este. Eh, ojalá, ojalá, porque la provincia es amplia. ¿eh? Eh, sí, hay algunos sectores sí. que están más favorecidos por la naturaleza y otros que hemos quedado un poco más postergados. Pero bueno, muy interesante toda la charla, Rolando, muchas gracias. A, sí, a ustedes, muy amable. encantado, gracias que me hayan invitado. Que tenga una muy, buena jornada.